La medida de coerción se debe conocer a del caso que le ocurrió al magistrado Simeón Reyes. Eh, el día de hoy ellos se presentaron sin abogado y la juez eh, suspendió la vista de medida de coerción con la finalidad de darle la oportunidad de que ellos puedan estar asistidos de un abogado de su elección. Ellos dijeron que no querían la Defensoría Pública porque tienen como pagar abogados privados. Se eh, suspendió para el próximo jueves 20 a las 9 de la mañana.